Soy Isabel, en esta unidad vamos a ver cómo alimentar con referencias el gestor Mendeley. Lo vamos a hacer en la versión local y vamos a ver las siguientes operaciones. Añadir referencias manualmente, añadir PDFs, añadir referencias de internet e importar un archivo con con referencias que hayamos eh, exportado desde un determinado gestor. Bueno, en primer lugar, para importar una referencia manualme manualmente, tendremos que irnos en, el, en la versión local, a archivo, entrar una referencia manualmente. Tenemos que eh, primero decirle el tipo de documento, un, si es un artículo o un libro, una sección de libro si conociésemos, si fuese un artículo si conociésemos por ejemplo el, el DOI el número DOI nos daría la opción de poner el número e incorpor, nos incorporaría, incorporaría todos los metadatos de autor, título incluso abstract de ese documento sin tener que rellenarlo Como decía, es importante mm, elegir primero del todo el tipo de documento, y luego el, el poner el, el autor, los apellidos y nombre correctamente, es si muy importante, el año, y la URL del documento, si se conoce, para que las citas aparezcan con los datos correctos. Se pueden incorporar también palabras clave, un archivo adjunto a texto completo, podemos incorporar documentos PDF que tengamos en el ordenador, simplemente arrastrándolo de donde lo tengamos a, al, a la versión local y se nos incorporaría perfectamente. Otra opción que nos da Mendeley es crear carpetas inteligentes. Una, tenemos una carpeta o varias en nuestro ordenador con documentos PDF vamos los que vayamos encontrando los vamos eh, incluyendo en, en esa o esas carpetas las vamos a preparar esas carpetas para que automáticamente se sincronicen y esos PDF se incluyan en nuestro gestor si en alguna ocasión nos damos cuenta de que no lo, no se han incorporado pinchamos en Watch Folder, de vez en cuando, para que se incorporen los nuevos PDF al gestor. Y vamos a ver ahora cómo incorpora referencias Mendeley de Internet. Pues en la versión local, en Tools, encontramos una opción que se llama Web Importer, que nos va a permitir añadir un favorito al navegador, que va a ser, que, que se va a llamar luego el favorito o marcador, depende del navegador, Import to Mendeley. Una vez que encontremos unas referencias, le damos a ese favorito y se incorporarán. Algunas veces nos pide nombre de usuario y contraseña de Mendeley. Mendeley nos da una serie de sitios que y eh, según ellos importan bien las referencias. Algunas veces, dependiendo del navegador, eh, por problemas de danas emergentes o seguridad puede, nos puede dar algún problema, por eso conviene quitarle seguridad, o por ejemplo, con Internet Explorer eh, da bastante buen resultado la barra de Google que le quita seguridad al navegador. Pues de los sitios que Google recomienda que importa bien, por ejemplo, catálogos colectivos o bases de datos conocidas. Copac, el catálogo colectivo de las bibliotecas británicas. O eh, tenemos eh, Wikipedia, tenemos eh, Gistor, o Scopus, o Google Scholar, o Google Books, Ebsco, WorldCat, eh, Science Direct, Padmed, eh, tenemos una serie de Amazon, una serie de sitios de, que son catálogos de datos, catálogos colectivos o bases de datos. Para completar estos sitios, algunas veces hay que probar y aunque no estén incluidos aquí también importa, pero tendríamos la opción de hacerlo con Zotero, que importa muy bien. Y también podemos haber exportado de un gestor una carpeta o toda la bibliografía en un archivo RIS y al llegar a este gestor podríamos importar, desde también desde el menú archivo encontraríamos esa opción para importar ese archivo, por ejemplo RIS. Vamos a ver todo esto. yendo a la versión escritorio. Añadir una referencia man manualmente, tenemos todos los campos vacíos, si conociéramos el DOI, por ejemplo, o el número de PADMED, lo pondríamos, daríamos a la lupa y se incluirían todos los metadatos. Conviene, conviene como hemos dicho antes primero elegir el tipo de documento La segunda opción que vamos a ver es el hacer ver cómo hacemos una carpeta inteligente con los pdf. Si queremos incluir un solo PDF, pues simplemente desde el escritorio donde tengamos ese PDF, arrastrándolo aquí, lo tendríamos ya directamente. Y con la opción Watch Folder, localizaríamos una carpeta con PDFs que tuviéramos en nuestro ordenador. Por ejemplo, esta la señalaríamos, daríamos que sí, y todos los PDFs que estén en esa carpeta se incorporan automáticamente a nuestro gestor. Desde Tools vamos a instalar ese favorito Web Importer para importar de, de Internet. Le diríamos botón derecho del ratón añadir este enlace a marcadores. Estamos con Mozilla Firefox, entonces lo tendríamos aquí, import to Mendeley. Aquí. Bueno, vamos a ir a la página de Mendeley de Wikipedia. Aquí hay una serie de referencias, no nos las va a localizar todas pero vamos a, a ver cómo es el, el procedimiento. Importo de Mendeley. Y de ellas, las que tienen los datos más correctos, estas dos, las ha localizado y le decimos que salvar todas y se incluyen automáticamente en el gestor. Incluso podemos verlas aquí directamente. Y la última operación que estamos viendo en esta unidad, vamos a... A exportar una, una carpeta a exportar esta colección de zotero la vamos a exportar en rigs se llama indización de revistas vamos a poner en el escritorio y ahora en nuestro Mendeley vamos a ver si la podemos importar, le decimos que es una carpeta RIS al escritorio se llamaba indización Y se está sincronizando y se nos, ha, se nos han añadido todos los documentos. Bueno, pues con esto acabamos esta unidad. En la siguiente vamos a eh, importar referencias de distintos sitios de Internet. Muchas gracias.